hola familia les traigo un video para los nuevos jugadores ahora que acaban de abrir kansas city haré los pasos que recomienda caro para poder llegar a nivel a Blender lo más pronto posible vamos a usar la cuenta de mi sobrinito y con él vamos a empezar escojan su explorador guardamos bonos de 4500 porque no me dio de 6000 bueno vamos a ver si funciona nos dan el bonus, usé el link que dejó Urban Freaks, pero no me, no me dio los 6,000, no sé por qué. Es enseñar qué es lo que tienen que hacer las primeras horas que entran al juego y si hay propiedades FS, FSA, que son las que son para nuevos jugadores. Aún no está Kansas City, así es que vamos a tener que ir a Chicago primero. Antes de empezar el juego, siempre entren al canal de Discord y pregunten en qué ciudad deben empezar. Porque si las ciudades ya están vendidas o ya, ya casi se venden en su totalidad, no van a encontrar propiedades baratas y no las van a alcanzar los UPEX. Estos números normalmente no están bien. Así es que entren al canal Discord y les voy a dejar el, el link en la descripción para que entren ahí al canal de Discord en español. Vámonos a Chicago para viajar en el tren. Me dan bonos de 100. Lo que voy a hacer es mandar a mi explorador. A la terminal del tren. Uh, todos cobran 40. Estoy en la terminal. Cuando viajen. Asegúrense de escoger la ciudad correcta. Nos vamos a Kansas. 170 UPEX. Aceptamos. Creo que se tarda unos 20 minutos en llegar. Vamos a ver. Uh, una hora. Tendremos que regresar en, en una hora. Por fin llegamos a Kansas City, nos bajamos del tren o del aeropuerto dependiendo en qué ciudad estén. Vamos a poner una dirección, hay unas propiedades FSA, como jugadores nuevos solamente compren propiedades FSA de color verde claro, esas son para los jugadores nuevos, no compren de las de color verde oscuro, a ver... Perfecto, vamos a comprar estas tres que están acá. A ver si nos deja viajar. Lo mandamos. Ok. ¿Y dónde está? Dejen, busco la estrategia de caro. Y aquí en el Discord, en, en tutoriales, info útil, los mensajes pinchados. Aquí se vienen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Actualizó caro. Aquí está. Esta es la estrategia. Lo único malo es que ahorita la página de UP2 Land o UPEX Roll no tiene la información de Kansas City. Pero lo que tenemos que hacer es tener el bonus de 6,000 UPEX. No me lo dio a mí, aunque empecé con el, con el link que me dio Urban Freaks, pero ya que vamos a comprar las primeras tres propiedades en la, las más baratas que hayan buscado en UPEX Roll o que alguien les haya dicho en la misma calle. Y vamos a hacer las colecciones de Newbie. Y rey de la calle. Vamos. Nos regresamos al juego. Aquí vamos a comprar esta. Me dio un bonus de 100. Ya tenemos 3600. Voy a mandar. A mi explorador a mi propiedad. Y no uso cents. Y no tengo que pagar UPEX. Lo que voy a hacer ahora. Es comprar tres Compramos. Uh, vamos a ver. Todas son del mismo precio. Empezamos con esta. Algo que tienen que tener cuidado cuando compran las tres en la misma calle. Tengan cuidado con las propiedades de las esquinas. Porque muchas veces no son... Muchas veces pertenecen a la otra calle. Vamos a comprar esta. Esta. Acuérdense. Ahorita les explico otra vez. Las propiedades verdes claras no se han mintiado, no se han acuñado, son propiedades nuevas. Estas propiedades verde color claro FSA solamente son para jugadores nuevos o que tienen menos de 100,000 UPEX en valor neto entre propiedades y UPEX. Las propiedades de color azul claro ya los compró otro jugador y no están a la venta. Las propiedades de color azul oscuro son las propiedades de uno que okay, Me voy a regresar. Ahora vamos a hacer las colecciones a ver si ya, si ya me dieron las propiedades en el blockchain. Empezamos con el Nubi. Lo que recomienda Caro. Ya está esta. Perfecto. un 800 Muy bien. Agarramos los 800, a ver si nos deja. Ya ven aquí, 1764. La siguiente, que nos dice Caro, es el del rey de la calle. Tres propiedades en la misma calle. Voy a quitar la que puse, esta en la de Nubi. La voy a transferir aquí. Aquí está, dice. Tiene aquí esto. Y aún está. Me está dando la propiedad en el blockchain. Se tarda un poco, unos minutos. A veces tarda más. Vamos a meter esta. Ya tengo dos. Estamos esperando que nos la den. Vamos a viajar otra vez aquí. Oh. Miren, otro bonus de. 200, en lo que esperamos esto, un consejo, tengan cuidado cuando empiezan, oh, un tesoro, ¿Dónde está el tesoro, ok, cuando encuentren el tesoro, si están en el celular o en la computadora, lo que tienen que hacer es acercar la pantalla a la piñata, porque así solamente no tiene, la piñata no se va a mover mucho de izquierda a derecha. Si la ponen acá, sí, se tiene se va a mover por todo este espacio y va a ser menos fácil. ¿Qué pasó acá? Pegarle la piñata. Vamos a darle. Lo que le dicen que hagan el zoom. Okay. No soy bueno para las piñatas, pero vamos a ver. En el celular es más fácil para mí. 83. Qué mal. Bueno. Ya tengo otro bonus. Lo que les estaba yo comentando. Tengan cuidado cuando empiecen. Porque hay unos jugadores que abusan de los jugadores nuevos. Y les dicen que les compran sus propiedades a buen precio, pero no es cierto. Nos dan un bonus de $50. Cada día que entran seguido les van a dar un bonus por 7 días nada más. Después del 7 días ya no ya no da más el bonus. Tengan cuidado cuando entren al juego y les prometen que los van a ayudar a llegar a de rápido. Si compran ciertas propiedades... Nunca vendan sus propiedades de colección. Naranja, roja y amarilla. Nunca las vendan a lo doble. Estas valen muchísimo y se venden por 10, 50 veces más el precio de que se compraron. Siempre tengan cuidado de esto. Las moradas y las azules. Es así, tal vez a lo doble, dependiendo cómo está el mercado en el momento. Estas naranjas... Rojas, amarillas, nunca las vendan a lo doble. Siempre pidan más. O pidan consejos en el canal. Vamos a ver. Colección. Perfecto. Ya hicimos esta colección. Rey de la calle. 950. Acuérdense, empezamos con $4,500 porque no me dio el bonus de $6,000. Hoy te tendría yo $4,500. Después de esto, lo que dice Caro es hacer la colección de City Pro. Voy a quitar estas. Y las voy a meter aquí. Como dijo Caro, compren las más baratas para hacer estas tres colecciones primero. Me faltan dos. Una vez que empiecen a comprar más propiedades, ya van a poder regresar estas propiedades a esta colección. La de City Pro son cinco propiedades en cualquier parte de la misma ciudad. La misma ciudad. Como no quiero gastar mucho, voy a buscar las más baratas. Miren, este de mil. La compro. Necesito dos más. A ver, vamos a regresarnos acá. Habrá otra de mil por aquí. Mil cuatrocientos. Mil ciento veintidós. A lo mejor esa. Mil quinientos. Ah, voy a comprar esta. Ah, miren, esta. 1,020. La compramos. Aceptamos en lo que nos los ponen en el blockchain. Si se fijan aquí, dice que la están asegurando en el blockchain. Vámonos, consejo de caro. Y hicimos el paso número 2. Compramos las tres primeras propiedades más baratas. En la misma calle, cobrar las colecciones de Nubi y Rey de la Calle. Con ese dinero, compran otras dos propiedades baratas en cualquier otro punto de la ciudad y cobrar la colección City Pro. Ya compramos dos más porque son las más baratas que encontramos. Estamos esperando que no las den. Y el último paso dice pedir unas visitas a tus propiedades para los pocos UPEX que falten. Como pueden ver, tengo 7613 UPEX, lo que llaman el network, mi valor total, mi valor neto. Si hubiese yo agarrado el bonus de 6000, tendría yo 1500 más. Tendría yo un total de 9100 UPEX, algo así. Lo que vamos a hacer ahora, les voy a enseñar cómo pedir que los visiten en el canal de, del Discord español. Esperemos que en, en 24 horas o menos si hay muchos jugadores en Kansas City, puedan llegar de nivel a Uplander. A Vamos a hacer eso. Les voy a enseñar con mis propiedades cómo pedir las visitas. Mi sobrinito ya no está jugando, así es que no puedo usar estas propiedades como ejemplo. Pero es lo mismo. En sus propiedades que tienen en la misma calle, es lo mejor que pueden hacer. Así para que los jugadores no estén viajando a diferentes partes de la ciudad. Lo que van a hacer para cambiar cuánto pueden cobrar por visita Venirse aquí los tres puntitos. Aquí. La aprietan. Y a la primera propiedad. Le van a poner la menor cantidad que puedan. Dependiendo de la ciudad que estén. En unas pueden. Lo mínimo es 5 UPEX. En esta en San Francisco es de 20. Pero siempre hagan lo mínimo. Le ponemos que queremos hacerlo solamente para esta propiedad. Confirmamos. Vamos a la segunda propiedad. Y le vamos a subir. que es lo máximo en esta? 100. Ok. En esta la vamos a poner 50. Y la tercera propiedad le vamos a poner 100. La razón por la cual estamos poniendo cantidades diferentes. Es porque, dependiendo del nivel de jugador que los va a visitar, un jugador, por ejemplo, como Pro, este, a este jugador tal vez no le cueste tanto pagar 50 UPEX. Pero si hay otro jugador que apenas pasó a Uplander, era visitante, lo ayudamos y quiere regresar el favor con los nuevos jugadores, tal vez 20 UPEX es lo máximo que pueda dar. Los jugadores que son ballenas, como este, a ese no le importa, pagar 100 UPEX y visitarlos unas 3 4 veces. También es necesario para los jugadores grandes poner la mayor cantidad posible porque cada vez que viajamos nos gastamos los cents, los avioncitos. Es muy difícil a veces encontrar estos avi avioncitos y si solamente le ponen lo mínimo y les quiero dar 100 UPEX que nos digan me faltan 100 UPEX para avanzar a, a Flander pero solamente le ponen U 20 UPEX para cobrar en cada propiedad vamos a gastar 5 cents. Pero si le ponen 100 a una de sus propiedades, con un solo cent les damos los 100. Por eso es muy importante que en tres propiedades pongan cantidades diferentes para que sea más fácil que los ayudemos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner el mensaje en el canal de Discord. Les recomiendo cuando pidan la visita. Pongan algo interesante. No nomás pongan, aquí está mi dirección, visítenme. Entre más original sea lo que pongan, va a haber una mayor posibilidad de que los visiten. Ahorita les explico cómo. Estamos aquí en el canal de Discord del Barrio Latino. Y como les dije, les voy a poner el, el link en la descripción. Si no son miembros todavía, vienen aquí al canal al pedido de visitas. Muy importante que vengan aquí y pongan algo así. Hola, soy nuevo en el juego. Ya seguí la estrategia de caro y me faltan 475 UPEX para llegar a Uplander. Los invito a una de mis tres propiedades en San Francisco. Los espero con un cafecito, una cerveza, una copa de vino. Pongan las direcciones de esas tres propiedades. Pongan cuánto están cobrando por cada visita para que así no estemos perdiendo el tiempo buscando cuál de esas tres propiedades tienen cierto precio para visitar. Hay unos jugadores que solamente ponen un, una captura de todas sus propiedades y la posibilidad de que los visiten va a ser una muy mínima. Esto les va a ayudar a que los visiten más rápido si hay jugadores en esa ciudad. Siempre recuerden que no, estamos aquí para ayudarnos. Entre todos nos hemos ayudado en, en algún momento. A mí me han ayudado bastante cuando empecé y es bueno regresar el favor en un futuro. Si pueden, una vez que lleguen a Uplanders y pueden ayudar a los jugadores nuevos, vayan y, aunque sea una visita, den la propiedad que, que es la más barata para visitar. Y entre más nos ayudemos, más pronto a, vamos a poder avanzar todos. Y un día, ojalá ya podamos hacer un barrio latino en verdad en, en Upland. Otra cosa que casi se me olvida mencionar: que cada ciudad tiene normalmente las siguientes colecciones. La de Nubi, la colección de Nubi, la propiedad. Puede ser de cualquier ciudad en Applan. Si tienen propiedades en cinco ciudades, pueden poner cualquier propiedad en esta colección. Normalmente cada ciudad tiene su propia colección. Por ejemplo, esta es de colección de San Francisco. Son tres. El, en Chicago también hay una colección de Chicago. Manhattan, uh, Kansas, el rey de la calle. Lo mismo pueden hacerla en cualquier ciudad, pero tienen que ser en la misma calle. La de City Pro. Tienen que ser cinco propiedades en la misma ciudad, pero en cualquier ciudad. Estos bonus, aquí lo que llaman el boost, es cuánto más le van a dar por día, por mes, cada tres horas, de lo que normalmente se, se le dan a uno a los ingresos por la renta. Vamos a ver, esta la tengo en colección. Nos vamos aquí. Si sí, la tengo en la colección de San Francisco. Estas tres. A ver, está en verde, quiere decir que ya la agarré lo máximo. 246, esta no la tengo en colección. Por cada propiedad que tengo en esta colección, por ejemplo, esta la 4225, el ingreso mensual es de 225. Si no la tengo en colección, 225 con 87. Porque la tengo en colección. Ahora me está dando 246.41. Si multiplican. 200, vamos a ver, 225.87 por, que dijimos que era el boost? 1.2 por 1.2, 271. A ver otra vez, 271, pero aquí que dice 246. No me está dando la cantidad correcta, es 1.2. Vamos a quitarla. A lo mejor me equivoqué. Lo quitamos aquí. Confirmamos. Nos regresamos. O oh, 205. 205.34 por 1.2. Y es 246.408. Que es 246.41. Así es como funcionan los boosts. Es importante saber esto. Entre más valiosa sea la colección, más ingresos nos van a dar por esta propiedad si la tenemos en colección. Por eso hay muchos jugadores que están interesados en estas propiedades. Porque cada mes, cada día, les van a dar muchos más UPEX por los boosts. Por eso tengan cuidado cuando les ofrezcan comprar estas propiedades exclusivas, raras y ultra raras, que se las quieren comprar por lo doble. Siempre pregunten en la sala de Discord si esa propuesta vale la pena o no. Y así de fácil es empezar una ciudad si es ciudad nueva. El otro video, les, les dejo el otro video que hice de por qué las razones por la cual el juego no es rentable a los nuevos jugadores porque cometen muchos errores y uno de los errores es no empezar una ciudad nueva que tenga muchas propiedades FSA, que compren las más baratas y que hagan la estrategia de caro, que pidan que por favor los visiten. Aún no sabemos en qué día, pero muy pronto ya van a abrir New Orleans. Ya, ya van a vender las terminales del tren, del aeropuerto. Ya se puede registrar uno. Así es que si ven este video, pregunten y son nuevos, aún no empiezan a jugar. Pregunten en el canal si sabemos cuándo se va a abrir esta ciudad. Les recomendamos o les recomiendo yo, para que así no le echen la culpa a los demás, que se esperen si pueden. Si no le quieren meter dinero en el momento, que se esperen a que abran Nueva Orleans. Como vieron al principio del, del video, las propiedades muy baratas de FSA que compré. Ahorita ya no hay de ese precio en, en Kansas City. Si se esperan una o dos semanas, no sabemos cuándo van a abrir la ciudad, van a tener una mayor posibilidad de que lleguen a nivel uplander lo más pronto posible. Y una vez que lleguen a nivel uplander ya van a poder vender sus propiedades. Van a poder vender dos propiedades a la semana. Y otra cosa que he estado viendo es que muchos jugadores están preguntando, ya soy Applander, ¿ahora qué hago? ¿Cómo avanzo en el juego? Eso depende qué tan rápido quieran avanzar, si le quieren meter dinero o no. También si quieren vender sus propiedades por alto precio, pero no se van a vender rápido. Tienen propiedades que son de colección naranjas, amarillas o rojas. Hay diferentes estrategias que ustedes tienen que escoger para poder seguir avanzando en el juego sin meterle dinero. Bueno familia, espero que les haya gustado este video, dejen un like, suscríbanse al canal si tienen alguna pregunta. Ahí estamos en el Discord. A los jugadores nuevos, antes de que le metan dinero, vean bien cómo, cómo es el juego. En el momento está muy despacio el juego, no hay mucha actividad, pero creo que sí se vienen muchas cosas buenas en el futuro. Espero que empiecen bien en el juego para que avancen rápido y ayuden a otros jugadores. Que tengan buen día familia. Nos vemos despuesito en el metaverso.